Pura y... es el momento. Esa es la el... vida. El... El... No es un lamento. Un... Un... No es... no es... Ya no me encuentro de lo que pasó en Y nunca sabré lo que pasará en y... Pasando un tiempo, ni si siquiera te acuerdas. Lo que pasé pase, eso lo que os va a acción. Con eso quiero decir, que lo que importa es el otro. Si me apugas, si es el momento. La vida no es un amanecer. Mañana nos veremos en una tontería. Quizá mañana no